Cada día paro y pensando yeah, pensándote porque sin ti yo no sé qué hacer. Es una locura, te peso cerca estando tan lejos, eso es porque yo pienso en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, solo te quiero a ti, baby. Es una locura, te peso cerca estando tan lejos, eso es porque yo pienso en ti, en ti, en ti. En ti. Ti, baby. Y siento que se está dando lo que esperaba Lo que imaginaba Porque sentí, no siento nada Y siento que, que se está dando lo que esperaba Lo que imaginaba Porque sentí, no siento nada No sentiría nada en ningún momento solo estará viviendo de puro cuento Sabes lo que siento, sabes lo que pienso Baby en ti todo el tiempo, en todo el tiempo, en todo el rato Yo te quiero tener baby a mi lado Porque de ti estoy entusiasmado Porque me dejaste involucrado estoy Estoy entusiasmado de ti No te llevo lo que dicen por ahí Estoy entusiasmado de ti Porque yo te quiero a ti, baby Estoy entusiasmado de ti No te llevo lo que dicen por ahí Estoy entusiasmado de ti Porque yo te quiero a ti, baby Es una locura Te pienso cerca estando tan lejos Eso es lo que yo pienso en ti